Corazón roto, Adele, separada. Los representantes de la cantante británica confirmaron que ya no está junto Simon Conecky. La declaración agrega que la pareja está comprometida a criar a su hijo con amor. ¡Una pena!. Las interpretaciones de Adele y sus baladas de amor y desamor hicieron llorar a millones de personas en el mundo. Y ahora es ella quien lo vive en carne propia. La cantante británica anunció que se separó de Simon Konecki a través de sus representantes. La pareja, que llevaba siete años de relación y que tienen un hijo en común, Angelo, manifestó en el comunicado que su divorcio se lleva a cabo de una manera que no afecte a su primogénito. Ambos están comprometidos a criar juntos con amor a su hijo, reza el texto divulgado por los agentes Benny Tarantini y Carl Fis. En el que agregan que como siempre, piden privacidad. No habrá más comentarios. Adele y Simon x se casaron en 2016, después de cinco años de relación. Y lo hizo a su manera, en una ceremonia secreta. Cuatro años antes de su enlace la pareja tuvo a su primer hijo Angelo. Los representantes de la cantante británica confirmaron que ya no está junto Simon Conecky.